personalmente hablando a mí no me gusta convertir el texto en curvas hola cómo estás te doy la bienvenida a este tu canal y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy el tamaño y el tipo de letra son a elección en primera instancia vamos a dibujar un marco rectangular con clic y arrastrar si presionas la barra espaciadora puedes reposicionarte de una mejor manera con la flecha negra seleccionada vamos a hacer esto clic y arrastrar para seleccionar los dos objetos en la herramienta de rotación vamos a dar doble clic y vamos a elegir en valor 5 grados y clic en ok a este con la flecha negra lo vamos a duplicar una sola vez. En la parte inferior, clic y arrastras para seleccionar otra vez de nuevo esto. Me voy al menú objeto, vamos a poner máscara de recorte, crear o control 7. Presionamos la letra A en el teclado para activar la flecha blanca y acá arriba voy a hacer esto. Mira, voy a distorsionar este rectángulo, otra vez flecha negra, clic y arrastro, pero en este momento presiono barra espaciadora y voy a duplicar esto que está aquí. Muy bien, vuelvo a presionar otra vez esto a seleccionar. Y control 7 otra vez. Presionas barra espaciadora para moverte por el documento. Clic Y arrastras otra vez para tenerlo por aquí. Muy bien. Vamos, chévere hasta aquí. Clic y arrastro otra vez estos dos objetos. Los bajo un poquitito más. Ahora, al texto lo seleccionas con un clic. Y lo vas a convertir en curvas. Shift, control, o. Clic y arrastras otra vez para seleccionar los dos objetos. Y vas a trabajar con la herramienta que me gusta muchísimo. Que es el constructor de formas. O shift, m. ¿Cuál es la idea? La idea es cortar los elementos que están en la parte inferior, con clic y arrastrar los vas a cortar, clic y arrastrar para quitar esta parte que está aquí, clic y arrastrar para cortar esta parte que está acá. Y con la flecha negra obviamente pues seleccionas esto y lo vas a cortar, clic y arrastras para seleccionar los objetos, tienes que darte cuenta que aquí esté el color con el que estás trabajando, ahora crearemos un degradado con un clic. Este degradado lo podemos trabajar a 90 o a menos 90 Como es el ejemplo que estás viendo en este momento Donde está el color blanco vamos a dar doble clic Y en opacidad vamos a poner 0 Vamos a cerciorarnos que este objeto esté agrupado Así que me voy a objeto y vamos a poner control G Efectivamente está agrupado Vengo hacia acá abajo, lo arrastro, lo voy colocando Y mira, ya empiezas a obtener el efecto deseado Voy a hacer un pequeño zoom clic otra vez para seleccionar y volver a reposicionar